bueno pues, ya estamos en vivo y a todo color, para llevarles un programa más de hoy oramos en vivo, y somos sus amigos, sus amigos Elida Madrigal, y Rafael Cavazos, y bueno pues con mucho gusto estamos aquí, llevando un tema más de... Pero ya muchos que... Si no, Hay tantos temas que, sí. que, que, que tratar. Todo no, no la acabamos. No, no, no, no no se acaban. <risa> nos nos nos podemos acabar a... nosotros, sí. pero los temas nunca se van a acabar. No, no, no se acaban. Es el tema de hoy va a ser bien interesante y más vale que le pongamos un poco de cuidado. Mucho, pero mucho cuidado. Es muy importante. El tema de hoy. El tema de hoy, las mentiras y sus consecuencias, wow. Ah, las mentiras y sus consecuencias. ¿Tendrán consecuencias las mentiras? Oh, ¡Oh! Claro que sí tienen. Mira, en los matrimonios, para empezar, Ajá. muchos de ellos terminan en una separación o en un gran pleito. Pues sí. sí claro. Y en la ocasión hasta en crímenes, dentro de la misma familia. Sí, sí, sí. sí claro, claro. Es, es increíble. Las mentiras tienen consecuencias. Tienen consecuencias, claro. Claro que sí. Entonces, por, por eso, eh, tenemos que tener ese cuidado, porque cada acción... Tiene su reacción. Tiene su reacción. Así es. Entonces, si yo miento, tú mientes, si él miente, y todos conjugamos el verbo de mentir. No, pues... Pues, ¿qué también. mentir, hago? No, no, no. Tremendo, no, no. Eh, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, mi amado mi amada, con la cuestión de las mentiras tremendo sí no es, eh, eh, es que sí. el, el, el príncipe de este mundo está tremendo pero, para para para, para eh, embaucar a la gente en, en, en la mente y que diga la, me, la mentira en lugar de decir la verdad es, es que es muy fácil oh, sí, sí, sí, sí. Uh, facilísimo. pero tiene muchas consecuencias y vamos a terminar sí, claro. este tema con un pasaje que estoy segurísimo que nadie va a querer estar ahí. Pues yo creo que, pero, yo, yo pero creo que no. al rato se lo vamos sí, claro, a, a hablar. Claro, claro. Ahorita por lo pronto vamos a entrar eh, en el tema de las mentiras y sus consecuencias. Las mentiras y sus consecuencias. Wow. Dice así. La mentira puede provenir de algunos factores como el estrés, angustia, dolor y muy baja autoestima. Fíjate, es uno de los puntos eh, cardinales, por así decirlo, de los puntos así, cuando pones el rayo láser, Ajá. entonces cuando el, el rayo láser. Exacto. Se, se va tan directito al punto donde tú sí. quieres, que a veces eh, la bajo estima, ese es un punto... Sí. Tremendo. Sí, sí, como, como pequeños incendios, como sí. pequeños lombritos. No, pero se convierte como el de, por esa, de eso, California. por eso, exacto, exacto. Entonces, mi amado y mi amada, aparte de que trae otros factores como el estrés, la angustia, el dolor, pero la estima provoca muchos, muchas reacciones. Muchas reacciones, sí, sí, ¿verdad? claro, claro pero la grave consecuencia es perder la moral y aumentar nuestro estado interno de angustia ahí es donde me empieza ya un problema ay, serio exacto, exacto. porque porque la consecuencia es perder la moral y aumentar nuestro estado es, interno interno, interno. Es no es del otro no no no, no. El interno en una angustia, es una angustia. Uh -huh. o sea tú sí. la dices pero repercute tremendamente en tu propia vida. Okay. Así es, como una primera solución es conveniente decir siempre la verdad, aunque duela. Pues sí, te pondrás coloradito. no verde o azul. O, o, <ríe> pero más vale y no tratar de continuar con esa falsedad, sí. con esa mentira. Que tanto, tanto, tanto daño hace. Y es increíble porque sí hace el daño. Claro que sí. sí entonces, vamos al entonces, siguiente, eh, bien, a la siguiente parte. Entonces, las mentiras y sus consecuencias. Bien, la persona que adopta la mentira como un hábito de conducta diaria, que con el pretexto de ocultar algo, de no decir la verdad, y se acostumbra a ello cada vez con mayor frecuencia. Fíjate. Sí y yo quiero que lanzar una pregunta... A, a los que ya están viendo el video. Ajá. ¿Conoces tú a alguien así? Uh, uh, sí. uh. Los, los, los, los aullidos como los coyotes, wow. Uh. Bueno. Y es que los hay en gran cantidad. Se dan los mayoreos. De lo que está lleno este mundo. Sí. Y miren, ¿quiénes son los que ponen los principales ejemplos? <risa> el, el, el problema es cuando papá o mamá lo, lo, lo hacen. Lo practican. ¿verdad? ¿Y quién, quién es otro más cuando los jefes también lo hacen? Sí, sí. Cuando tú eres empleado de una compañía y el patrón, o el jefe, el jefe inmediato mm -hmm. lo acostumbran, eh, pues te, te vas contaminando de lo mismo. Claro. hoy Y si es un político, pues, eh, imagínate claro, el político peor. mayor de, de, de, de un país peor la cosa está peor sí no no pues imagina que cada eh, principal de un país está practicando la mentira sí, pues, pues la gente de abajo es, hasta el pueblo más bajo sí, ese pues, es, es el, el espejo de la, de la ciudadanía exacto entonces fíjense hasta dónde llega el problema sí. cuando esta mentira cunde esconde, y va más allá y más allá y más allá. Y debemos tener mucho cuidado. Sí, sí, porque ahorita más que despejo, pues son los celulares. <risa> sí, que todo lo canto. Pues sí, sí, sí, Entonces, sí. tengamos cuidado. Sí. No estamos señalando un dedo así acusador a nadie, pero tú conoces de seguro a alguien has escuchado a alguien uh -huh. y entonces los que predicamos híjole pues tenemos muchos muchos focos oh, que, que sí, nos puedan, sí, o sí, muchos sí. ojos que nos pueden estar viendo y muchos oídos que nos pueden estar escuchando Sí, así es y entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado de no caer en esa tentación es, en ese de, juego de, de querer sí, mentir es. porque sí, sí. las consecuencias van a ser Son horrendos y tremendo, tremendo, tremendo. entonces y, y, y estoy seguro que tú conoces a alguien o a más de uno que le encanta la mentira sí, sí, me que sí. entonces eh, trata de orar por él porque fíjate, puede convertir esa actitud en una enfermedad psicológica conocida como mitomanía sí del mito y manía de la, de la maña de la costumbre la sí, constancia sí. ¿verdad? entonces e, imagínate mi amado mi amada ¿por qué? porque porque eh, se va agudizando eh, este proceder de mentir y mentir y mentir y mentir y mentir y después ya no se puede parar es un diario vivido así Exacto. es una forma de, de actuar. así es entonces vayamos adelante bien ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la mentira? Pues en Juan 8.44 ahí nos habla, y nos dice muy bien y muy claro. Y dice, el padre de ustedes es el diablo, y ustedes le pertenecen. ¿Qué, qué, qué tremendo. tremendo, tremendo. Aquí eh, vamos a empezar y vamos a ver una, una serie de versículos. Así es. Eh, el padre de ustedes, ¿quién es? Es el diablo, y ustedes le pertenecen. Uh -huh. Y... Bien, y tratan de hacer lo que él quiere. Uh -huh. Ese es el problema. Sí, y no nos damos cuenta. Exacto. A ver, no queremos ni siquiera escuchar oír hablar del diablo. Pero ten cuidado. Sí, porque ahí está. Ahí está. con Pero ten cuidado porque el diablo anda al acecho anda a ver a quién gente, Nada más a ver que se descuida. A ver, Ajá. el diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad. Y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla lo, como lo es, con lo que es. Porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Así es. Entonces, todo el que miente, pues es el diablo. Así es. Y el que está usando la mentira como su base fundamental de, de, de plática, de comentario de, o, o de actitud, porque los pues hijos de, de, de, de, del padre de la mentira es el de la y la por vida. eso es, es hijo del diablo automáticamente, ¿Sí? aunque suena muy fuerte suena muy fuerte pero, es la, es la, pero la, Biblia la Biblia lo dice sí, la y si la Biblia lo dice pues nos hacemos? Pues cuando a ver, que sea. más vale que tengamos cuidado, cuidadito así es, así es ah bien ¿qué nos dice la Biblia acerca de la mentira? Pues ahí en, en Números 23, 19, dice así. Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Y cuando hace una promesa, la cumple. Así que así entonces, es. así es el carácter de Dios. O sea, nosotros tenemos que tener el carácter de Dios. Amén, así es. Nosotros tenemos que tener esa... Eh, eh, esa, ese, eh, sentir, ese sentir sí. eh, de que actuar siempre de la sí, mejor manera siempre en bien en, en bondad en amabilidad en, en bendecir entonces si somos hijos si somos sus hijos qué, qué va si a pasar somos sus hijos pues debemos de amar la verdad sabiendo que esto honra a Dios entonces esa debe ser nuestra condición amén entonces hay pautas para los... De, de, pautas de conducta, vamos a sí, llamarlo así, sí, sí. De, para el cristiano. Y vamos a verlo así, los deberes de todos los cristianos, cuando digo los deberes de todos los cristianos son los que ya han aceptado a Señor Jesucristo como su es Señor, como su sí, Salvador, sí, y es. que pertenecen a la familia de Cristo. A la familia de Cristo. Así es. No como una organización. No como una religión. ¿no? Sí, como una religión, porque hay, hay una organización que así se autollaman. Sí, sí, sí. No, no, no. Estamos hablando de que ya han sido nacidos de nuevo cuando han aceptado al Señor Jesucristo y que han hecho nuevos votos para su vida. Y Así le han dicho al Señor Jesús, ven a mi vida, cállame, transformame, y haz de mí sí. una nueva criatura. Así es, entonces el Señor viene, eh, pone su Espíritu Santo en nosotros, y entonces sí. es sí. cuando una nosotros renovación. ya cambiamos. Lo tenemos que alimentar. Sí. Tenemos que, que alimentar esa es, presencia de Dios amén. en nuestras vidas. Amén. Okay, entonces Vamos aquí a primera de Pedro del ocho al doce. El 8 nos dice. En fin, vivan todos ustedes en armonía y unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. Mira, Dios hay Dios. muchas organizaciones en las que se practica el cristianismo. Sí. Uno es un poquito más alto, otros un poquito menos, pero eh, Déjame mencionar dos nada más para poner un poquito de la, la, marcar sí. las la, la diferencias. Por ejemplo, la, la, la, los bautistas, Ajá. su esti, estilo de adoración Ajá. y de alabanza no es igual que la, déjame decirlo así, que la pentecostal. Sí, eh, y no por eso dejamos de ser de Cristo. Sí, hermano, sí. Entonces, debemos de amarnos los unos con los otros y que seamos bondadosos unos, unos, con nosotros y que tengamos esa humildad Amén. pero el, el chiste es que si es bautista pues, pues voy a considerar nada más sí, el, de, estas es dos, para no hablar de Ajá. ninguna otra más eh, que es un, un buen bautista tiene que ser un buen cristiano primeramente sí, porque sí. bautista si, sí, de, dejan deja fuera las doctrinas y estar en el contorno de Cristo eh, exacto, sí, porque eh, la iglesia no, no es más que una organización. Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero el cristianismo es el que tiene a Cristo. Esencial y puro. Amén. Y el pentecostal, bueno, hay mo, muchas congregaciones que son pentecostales, pero lo más importante, más que ser un buen penteco, pentecostal, pentecostal o pentecostal, lo que tenemos que ser es ser buenos cristianos. Ser buenos, buenos cristianos, así es. Y que nos veamos como hermanos ese es a un ver. punto bien importante teamos, cuando allá con, el, con el señor cómo le vamos a hacer que tengamos ese sentir que todos seamos unos para que el mundo crea o sea ese eh, ese amor ese, ese, ese sentir ese, debe ese. de manifestarse de, de unos con otros porque de la otra manera no no, no se puede tenemos que tener un mismo sentir así es. y puede haber dicho cualquier eh, organización sí, sí, no más que, que quise poner como un ejemplo ¿Cualquiera? nada más y que eh, pues yo he predicado en mi iglesia de bautista sí. y de cosas pues, no, no se diga. Sí, sí. Pero eh, y tenemos muy buenos hermanos es que son bautistas y que son los amamos. Lindos, y, lindos, hermanos, eh, lindos. Hemos comido juntos, hemos pasado tiempos preciosos en, con todos. Porque me recuerdo yo cuando teníamos la librería sí. a, a, allá en el área de Macal y Farrah allá en el Valle de Texas. Eh, pues... Eh, ¿A cuánta gente conocimos? Mucha, mucha. Y con todas nos la llevamos bien. Hasta diferente. teníamos por ahí un, un... un restaurantito por ahí enseguida. Eh, y teníamos de esos de hamburguesas en frente. Y cuando no, arrancamos a un lado, para el otro, para hacer un cafecito y cosas por el cielo. Y convivimos. Además de que teníamos una cafetera ahí. <ríe> <tarde. ríe> Entonces... Eh, podemos convivir con mucha gente de sí, las diferentes denominaciones y, y es que es, es muy bonito o sea no no no no estar en diferencias por, por doctrinas sino estar en un mismo sentir como decíamos ahorita ¿verdad? Este, amándonos respetándonos unos a otros y, y, y estar en esa armonía este porque es, eso es lo mejor que no haya diferencias ¿verdad? Entonces eh, oh, entonces ustedes son todistas, sí, estamos en, con todos sí. los que son de Cristo, todistas. En realidad, lo hemos dicho muchas veces que, que Cristo no vino a establecer eh, ninguna religión, en ninguna particular. denominación en particular, uh -huh. sino Él vino a, a, a, a darnos su pueblo. amor, y a, a libertarnos, a salvarnos, y a, o sea, él, bueno, él vino para que, con, que su para, para que seamos su pueblo. Entonces, este es algo maravilloso. Vamos a seguir y adelante. Bien, entonces, el 9 nos dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios nos ha llamado a recibir bendición. Y a dar la bendición. Dar la bendición? Por eso debemos tener esa armonía los lo unos con los otros. Sí, amén. Entonces si tú perteneces a una denominación y el otro hermano pertenece a otra, pero las dos son de, de, de Dios, los dos tienen a, a, a Cristo en sus corazones, entonces no debe haber ningún conflicto. Hay ese sentir, amén, amén, así es. Que si tú oras con las manos a, a, arriba o tú palmeas los estribillos, los, los, los, los, los cantos, pues eso es, es, no tiene nada que ver en no. cuanto a haber recibido a Cristo como así tu es, Señor y como tu Salvador. Es. Que, que, eso, que no nos separe de esa situación porque es muy común que esto acontece. Claro. sí, sí. entonces eh, eh, eh, podríamos eh, decir más cositas pero y es que cuando teníamos la, la, la, la, la licencia que fue por, por muchos años sí. aprendimos mucho de muchos sí, sí, eh, claro. es, y esa es la, la razón por la cual nosotros bueno por la gracia del Dios, Señor, Dios nos pues dado, nos ha dado esto para compartir con, con media humanidad. Ok, verso 10. 10, porque quien quiera amar la vida y pasar días felices, cuide su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentiras. Exacto, no, no podemos mentir. O, o sea, queremos pasar días felices, uh -huh. pues mira, ahorita estamos aquí y tú te acuerdas perfectamente bien eh, cuántas horas hemos pasado en radio, uh -huh, uh -huh. Eh, en las radios físicas, es, claro, claro. Este, y en cuántos templos pudimos sí, ir a predicar, muchos, muchos. Eh, porque nos invitaban con relación a las que, eh, sí, la, sí. la librería, nos conocían, y, programa y los programas de radio, y eh, pues nos invitaban porque les gustaba sí, esto, claro, cómo platicábamos claro. nosotros, cómo, cómo compartíamos a través de la radio. Mí, Entonces, sí es. eh, esto nos hizo que pudiéramos conocer un sinnúmero de personas. Sí, sí, de diferentes de, de denominaciones. Exacto. Entonces, este pero bendito sea el Señor, porque nos convertimos, pues vamos a volver a mencionar la palabra esa todista, de que podemos estar con todos, uh -huh. en todas, porque nosotros no predicamos denominación uh -huh. sino al Cristo vivo, Sí, Cristo y la, amor, la honra y la gloria es el para es el nuestro poder. Dios, porque eh, eh, él, él fue el que nos, nos, nos, nos ha dado todo esto, entonces la honra y la gloria es para él, Amén. y siempre Así para es. él, siempre para él, y entonces, pues, bueno, vamos a continuar para poder terminar ya, verso 11, aléjese del mal y haga el bien, busque la paz y, y sígala, vamos, sígala, Amén. sígala, ¿Qué es. que, hermoso nos dice aquí eh, Pedro en, en, en esta primera carta? Aléguese del, uh -huh. del mal! Y él y recomienda. ¡Hagan y el, ya bien. el bien! Así es. ¡Busquen busquen la paz! ¡Busquen la paz y Sígala. Y sígala. ¡Amén! ¿verdad? Este, Así es. En, entonces, esto debe ser nuestra condición como una buena conducta como un buen deber de todo cristiano. Es. Ese, ese debe ser nuestro deber de, delante del Altísimo. Sí, así. Por es. qué? Porque miren la mentira o el orgullo o la vanidad, el, el egocentrismo, a, a, porque también a veces y, y sucede. Sí, sí. Y, y sucede. Por entra, eso lo decimos. El, el, el ego? Este, sí, y... el, es que no es que nosotros, que nosotros y que nosotros. No no no, no, no, no. Tenemos que quitarnos no. ese ego. Ese ego, claro. De que nomás nosotros como organización somos los buenos y los demás sí, no. eh, son imitadores. Mm, no, no, no, tenemos que tener más cuidado. En Eso a no esto. debe de, de existir para nada. No sí. debiera de existir, no, pero no existe, de existir. lamentablemente. Sí, sí. Y si tú participas en esas cosas, ten cuidado. Y es que y es que estamos en tiempos bien peligrosos, este, porque ese es, este, eh, eh, o sea... So, el, hablamos del príncipe de este mundo que es, es satanás entonces él, él anda buscando el, el, el, el tiempo el momento a quien devorar y a quien quien se sienta con, con ese orgullo acá y caca y y, y y diciendo cosas que no que no tienes que decir uh -huh. entonces este eh, el, el señor o sea él puede venir de un momento a otro Así. y él quiere una iglesia este pura y sin mancha blanca, uh -huh. sin mancha. Entonces, si sí, no queremos tener manchas y estar listos para para esas bodas del cordero. Hay porque, que estar, sí, estar preparados. Sí, hay que estar preparados. Entonces, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por casante, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahí está en Segundo de Pedro 3.9. Y, y si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Como decíamos ahorita. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí en segunda de Pedro 2, del 13 al 19 nos habla de esto. Así es. Por eso lo más importante es que Cristo. Cristo esté verdaderamente en nuestras vidas y en nuestros corazones. No amén. que tengamos una religión. No, no. Sino no. que tengamos verdaderamente y extremadamente así, la conciencia bien, bien fuerte de que Cristo sí está en nuestro corazón. Amén, sí, amén, así es. No en la religión, no. sino que Cristo esté en nuestro corazón. En nuestro corazón, amén. Bien, bien fortalecido, bien, bien fundamentado. Y entonces... Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar ya en nuestras vidas, nos va cambiando, nos va moldeando, Ay, nos, nos va limpiando, amén. nos va purificando. Sí, amén, amén, así es. Y, y, y es como eh, el alfarero Ajá. empieza a, a decorar, a, a, a darle forma a esa vasija, ¿verdad? Este, y cuando se le rompe o se le estropea, la vuelve a hacer. La vuelve a hacer, sí. ¿verdad? Entonces, Dios es lo que quiere que nosotros estemos firmes, fuertes, sólidos, bien conscientes. No, y no que tengamos simplemente una religión. Que no nos mueva nada ni nadie. Así sino es. una excelente sí. relación personal con Dios. Amén. A través Amén. de su amado Cristo. Es. Amén. Y bueno. Y entonces nos dice. Vamos wow. a ver. Porque el Señor cuida a los justos y presta oídos a sus oraciones, uh -huh. pero está en contra de los malhechores. Entonces, mire que qué importante y presta oído a sus oraciones. Uh -huh. sí, qué bonito es que estemos bien conscientes sí, de que, que Dios, Dios nos, sí nos escucha. Uh -huh. De acuerdo a nuestro proceder, de acuerdo a nuestro caminar. Fíjense la importancia de caminar sí. de la mano con Dios. Imagínense la importancia. Amén. Así es. Esa es la gran importancia de que si nosotros vamos caminando con, con el Señor, si Dios no hay es problema. Nosotros, es Él siempre va a estar es. su oído atento a nuestras oraciones. Amén. Así es. Correcto. Y ya para finalizar...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 que es la muerte segunda la Dicho separación está, así es la separación total y ya no regreso ya no ya no ya no ya va a ser inútil que se arrepentir en ese mundo. no en vida es como tenemos que hacerlo en vida conscientes de, de cómo estamos delante de Dios y, y eh, tener ese arrepentimiento y seguir las ordenanzas que nuestro Padre Celestial nos está indicando en su Palabra. Pues el día de salvación es hoy. Amén. Amén. El día de recibir a, a Jesús en, en su vida es, es hoy. Hoy. hoy. hoy, hoy no sé eh, mañana, porque no, no, mañana no sé no. si vamos a vivir o no. No. Es no. hoy. Es hoy. hoy. Amén. Ahora, así es. puede ser que ayer, antiero el año pasado, o hace tiempo, lo, lo recibiste, pero te has medio enfriado, sí. te has alejado. Ajá. No has vivido la vida como debe de ser. Renueva tus votos. Anda, exacto. Renueva tus votos. Entonces sus ahí voces. es donde hay que renovar. Hay que renovar. Bien, bien renovadito. Eh, exacto. Ahí es donde tú, mi amado, tú, mi amada, y nosotros y todo el mundo, mí, no, sí. debemos de afirmarnos en la fe en Cristo Jesús para poder estar unidos y en comunión constante con Él sí, amén. Amén, amén, y todo mundo es. lo que nosotros estamos haciendo todo mundo lo puede hacer uh -huh. amén, así tú es. también puedes predicar tú también puedes compartir tú también puedes hacer videos y puedes hacer este tipo de material pero siempre recuerda que tienes que estar bien puesta en el Señor no por la religión sino por esa, por esa convicción y convencimiento de que Cristo Jesús está en tu vida y que tú quieres compartir las bendiciones que Él te da. Así es, así es. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Compartir con usted todas y cada una de las bendiciones que Él nos da. Entonces, cuando vamos a la, a la escritura, el Señor nos pone qué hablar, qué decir y también hasta qué orar. Así es, así es. Ah. Ahí está en 89, dice, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. El Señor lo que dice lo cumple. Es lo que veíamos ahorita, ¿verdad? Así Entonces, es. bien malo, bien amada Ya vamos a entrar a la oración. Pero también, también, también. yo quiero que estamos bien conscientes hasta dónde verdaderamente hemos aceptado al Señor Jesús como el Señor de nuestra vida, no de nuestra religión, eso olvídalo, no, no, no, eso no te va a servir de nada aquel día cuando el nada. Señor venga por su iglesia. De nada, nada, no. El, el, el, ¿Quiénes son los bautistas buenos? ¿Quiénes son los pentecostales buenos? ¿Quiénes son los metodistas buenos? ¿Quiénes son los eh, presbiterianos, los nazarenos? Los, en fin, de las, de las que hay. ¿Quiénes fueron los que lo aceptaron, lo recibieron y viven la vida que Dios mandó. Sí, porque este, realmente no, no es nada más este, ir, ir una vez al templo, este, vamos a decir, los domingos, porque, porque tengo que ir, porque tengo que cumplir, sino que más bien pienso la persona lo hace como por, por su propia este, conducta, conciencia, o, o sea, de, de estar allí. Pero este si no hay en, en su mente en su corazón que, que el, el diario vivir es, es lo que cuenta en el Señor, ¿verdad? Este, nuestros, nuestras acciones nuestra relación con él eh, nuestro comportamiento en sí fin, todo lo que encierra el, los mandamientos de, de nuestro padre, este, que no es nada más poner un, un día o para cumplir un día okay. Fíjate, me, me ahora que estabas haciendo el comentario me hiciste recordar al hermano Mario Pérez ajá. el pastor de la iglesia eh, pues más bueno, grande, que hay en Reynosa de la, de la alianza Gine misionera Uh -huh. eh, cuántas veces predicamos con ellos desde que era un chico sí. y luego ya cuando crecieron más este, y luego ya cuando se fueron a la que después la carpa que ya ahora ya es un edificio pero hay un detalle de, de, con el hermano Mario que estuvo varias veces conmigo en los programas de, de radio uh -huh. eh, me recuerdo un día que fuimos a una boda no voy a decir hasta de quién fue porque no, no es tu caso sí. Pero lo que pasó en esa boda entre Mayo y yo, eh, llegamos nosotros a, a ese evento, a esa, a esa boda, sí, sí. Este, así como cuando Jesús fue <ríe> a las bodas boda, sí. de Canán, ¿verdad? A, Entonces, este, y saludamos ahí pues, gente que están en las mesas, ¿verdad? Pero, ah. este, amigos y todo eso, y uh -huh. familiares de, de los sí, sí, sí, contrayentes, sí. y en fin. Eh, y se me arrimó Mario y me dice, oye, predicas tú? <risa> Digo, oye, yo no voy a venir a sí Dime, tú predicas. que mira, no traigo ni la Biblia. Ah, no hay problema, me dice, a te, te, te, te, te ahí con mi esposa de la Biblia. Oye, pero, mira, tú sabes de esto. Ayúdame. Eh, andale, andale. Tú, tú sí. da la palabra andale, andale. Eh, y yo hago el, el, el resto del servicio. Ajá. <ríe> y, y me recuerdo muy bien, pues bueno, ok, de acuerdo. Este, ahora, sígueme la Biblia ya, nos fuimos por ahí un cincuocito sí. y agarra la Biblia. Lloramos y... <ríe> y a Señor y Señor, <ríe> eh, Ya cuando estábamos ahí eh, eh, ministrando la palabra, me recuerdo que, que la pareja... Este, sobre todo ella que era la que más me conocía era <ríe> me pelaba los ojitos <ríe> ¿qué está haciendo aquí el, el hermano Cabazo. <ríe> <Sí, sí, ríe> era, era, era Mario sí, sí, pues lo que pasa sí. es que iba a hacer el resto de la ceremonia sí. y, y, pues, él, él quería ampliarse un poquito más de ahí, y, el, y sabiendo ajá, que que que yo, eh, en cuanto a la familia, el matrimonio, pues, sí, pues, eh, pues, sí. pues imagínate, tantos años. Entonces, me, me hace recordar ahorita, Mario, eh, esa ocasión sí. de que uno debe andar siempre listo, pues preparado, sí. Sí, sí, para sí, que se sí. ofrezca, claro, en el momento que sea. Claro, que sí, ¿verdad? claro. Eh, lo mismo nos ha sucedido en algunos funerales. La oración, o sea, sí, mujer, eh, claro. eh, Entonces, eso es lo, lo importante y, y mi amada te comentamos todo esto Él estaba fuera del programa pero te lo comentamos porque yo quiero que tú seas lista, que tú estés listo que tú seas preparado, que estés preparada porque nunca sabemos cuándo se va a hacer necesario en qué, una momento, participación. En qué momento, sí, sí, es que pues sí, somos como el soldado que va a la guerra, tienes que estar preparado preparado ¿Sí? Sí. Entonces, y, y estas situaciones que me han pasado en la vida, eh, eh, como es que ahora se convierten en anécdotas, pues qué, qué hermoso, ¿verdad? El poder sí, sí, salir sí. adelante, claro, sí. apoyar al siervo de al, Dios, al, Dios que, que, que hermano, está solicitando sí, la ayuda. Claro, claro. Eh, y pues, ¿qué, sí. ¿qué sucedió después de, de, de ese evento, de, de, de esa boda? Pues la gente, algunos se sorprendieron sí. de lo que pasó ajá, ajá. Y, yo, y muchos me felicitaron. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque... Porque no esperaban verte ahí ni participar tú ahí. y, y Yo no sigo y, cenar. Sí, y, y, y no, te, no te conocían en el, en el, el, el, el, el, el, el, Exacto. Entonces, esto es lo hermoso y cuidado cuando Dios te utiliza. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Cuidado Amén. cuando Dios te utiliza. Amén. Mi amado, mi amada. Amén. listo para orar? ¿Listos para prepararse? Amén. Háganlo, por favor. Claro que sí, Háganlo. Claro que sí. Si yo pude, ustedes pueden. También pueden, claro. Porque para el Señor no es nada imposible. Claro. Es nada más la disposición, la disposición de su corazón. Cristo. Que Dios te permita hacer... Eh, un nuevo Billy Graham aunque okay, Dios te permita hacer un, sí, pues, persona, eh, eh, un Luis Palao eh, un Alberto Motesi, eh, alguien que, que, que tú conozcas, que, que, que sepas que son grandes predicadores, porque no tú también. Claro, claro que sí. Tú amén. también. Amén. Tú también puedes. Sí, amén. Vamos a orar. Amén. Padre, amén. le adoramos, le bendecimos, honramos oh, y glorificamos oh, en tu oh, nombre. Padre Santo ¿Cómo no pedirle Señor Que usted bendiga a este pueblo Dios, Que está viendo y escuchando a este video? Padre Santo Mi Dios Eterno Mi Dios de toda gracia Y de todo poder Muéstrese, Señor Sí, Muéltese, Padre Santo. Muéstese, sí, mi Señor. Manifieste tu poder, sí, Señor. En el poder de su nombre. Oh, su madre, Padre Cristo Santo. Jesús. Gracias. Oh mi Cristo. Toque, Señor. Gracias, toque toque corazón, mi corazón, Señor. Para que vengan a un arrepentimiento que el Gracias, Dios de de ser fable, Que tu venido está cerca. Por cada bendición que nos ha dado. Sí, la que hemos podido compartir. Sí, y las vidas que en este momento, Señor, se están reafirmando en su Palabra, Señor, en su relación con ustedes. Y esta personita que apenas le va a entregar su vida, Señor, castíbala. Solamente dile tú, mi amigo, mi amiga, dile así al Señor, Señor Jesús, pena mi vida, Cámbiame, transformame, tómame en tus manos y cambia mi vida, transformala, santifícala y úseme para su honra, para su gloria, y para su alabanza. En Cristo Jesús, Señor. en Cristo Jesús, bendiga a esta personita que hace la oración de fe. Y Señor, y bendiga a todos los que están escuchando. Sí, y quite toda enfermedad, toda dolencia sí, todo sí, malestar sí, padre. y seguimos reprendiendo Señor, es grande, señor. ese COVID para que sea expulsado este 100% momento, Señor sobre la faz de la tierra sí, y que ya no cause más muertes que ya no cause más problemas en las familias, en los hogares es decir, señor, que y Padre Santo hay en este mundo, bendiga que a los pasado. gobernantes y, fuera, y aquellos que y fuera, les gusta de estar él, mintiendo sí, cámbienle su forma de ser sí, los señor. Sí, señor Cámbielos, Padre Santo sí, señor. hagan las nuevas criaturas sí, sea. y que puedan servir a ese pueblo sí, señor. pero con amor, con gozo, el con alegría de las personas, señor. y Padre Santo y que se conviertan pueblos progresistas pueblos que, que de usted, puedan usted, señor, señor superarse y señor. que haya un pueblo bendecido completamente sí, de parte tuya para, bendecido, para bendecido. la gloria de su nombre sí, señor, sí, señor en Cristo Jesús Aleluya Aleluya señor, aleluya, mano, aleluya Amén Amén y bueno pues amén. así hemos llegado amén, a, Dios, a, pues al, pues al final mándenos su petición en un mensaje si hay algo especial por lo que tengamos que orar eh, háganos por ahí un, un mensaje o bien a, a hoy.oramos en @gmail .com, en el WhatsApp o bien en Messenger y nosotros vamos a apoyarle con nuestra oración, pero si se necesita algo, hágalo, hágalo, no, no duden en hacerlo y estamos para atenderlo, que el Señor les bendiga grandemente y gracias por, por eh, suscribirse, gracias por compartir estos videos. Y, y gracias por regalarnos un, un like, me gusta o bien una notificación ahí en, en la campanita. Que el señor te se bendiga grandemente y antes de final final final, final quiero hacer un, un comentario porque vino a mi mente y, y lo quiero compartir. Okay. Me recuerdo cuando estaban en aquella convención en, en en Acapulco. Ajá. Este era una convención de una línea de joyería Ajá. mi esposa eh, manejaba una, una línea de joyería de fantasía este... Hace muchos años. y conocimos personas muy lindas los niños eran los judíos así es este, y me recuerdo que terminamos un domingo un domingo y le, le dije a a la dueña de, del negocio este que ya como era nadie no habíamos ido a ningún lugar a ningún ah, templo ni interno, nada ajá. y que ya íbamos a, a, a, a salir, mirarnos todos, cada quien para ajá. su, su, su, su ¿Sus ciudad de donde sí. veníamos o de donde es. habíamos salido y que parece si me permite que haga una oración para bendecir al pueblo para a que todos, para que sí. a todos nos vaya bien en el camino sí es, y digo claro que sí Rafael, claro que sí ajá. y estábamos allá arriba en la plataforma estábamos representando a una población. Y estábamos nuevos en el tiempo. O sea, no teníamos mucho no, en, el, no en la iglesia. No, ah, no, no, no, no. Pues nos estábamos en, este, en lo de Marcel. Sí, sí, yo, yo ¿eh? sé. Este, en, entonces, ya cuando eh, nos dieron la luz verde de, de agarrar el micrófono para orar, sí. en una reunión que no era más bueno, que comercial, comercial. estaba encerrado cerrando, sí. era una convención. Ajá. a nivel Un nacional seminario. y Dios me permitió poder hacer una oración. Amén. ¿sí? Así es, sí, recuerdo. Entonces, lo bonito, y me pongo esta así, en el chinito, lo bonito de esa ocasión Amén. fue que cuando terminamos de orar y bajamos, y los que estaban saliendo en la, en la plataforma, los que salimos por el pasillo del medio. Sí. ¿Cuántas personas se nos arrimaron para agradecernos la, la oración? Sí, muchas, muchas personas. Y algunas de que nos un chillos raros. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque después de toda la... la, la, la haber, haber hablado de negocio y sí, todas todo esas más. cosas, ¿no? Este... Haber cerrado con broche de oro de esta manera. Amén, amén. Este... Y, y eh, brindando la bendición. La bendición. Sí, y es que cuando cuando el, el Señor da algo y lo hace sentir en tu corazón, tienes que hacerlo porque es de parte de Dios. Y eso, eh, o sea, se sintió, se sintió. Así es. Entonces, con lágrimas en los ojos me, me agradecían. Amén, Entonces, ¿cómo no un mi amada? ¿Cómo no un mi amado? Yo te invito, tú también, hazlo. Sí, sí, sí, refuérzate el Señor amén. y permite que Dios bendiga tu vida que Dios te use, amén que Dios bendiga tu vida para que tú puedas ser de bendición para A hoy denuncia, sí. amén, en cualquier momento, en, en cualquier circunstancia situación. en amén. cualquier momento tú puedes brillar en el amén. sitio donde amén. estés amén, así es brilla brilla brilla amén. en el sitio donde estés entonces mi amado de esta manera cerramos y les decimos que Dios me bendiga, me despide y me les guarde. Y que el amor del Señor impara 100% sus vidas. Amén. Así sea. Para su honra, para su gloria y para su alabanza. Bendiciones, bendiciones para todos, les amamos ¿no? en el amor de Cristo, un fuerte abrazo en esta parte. Y sigan viendo y escuchando estos videos y nutranse con la palabra este para estar también en la oración y compártanos. Gracias por todas sus atenciones, por su tiempo y todo. Bendiciones. Bendiciones.